Buenas tardes, aquí Luis Cisneros De la Escuela de Manejo Cisneros en Pérez Celedón Hoy haciendo este video a las 5 de la tarde del 6, del 6 de enero Manejando acá con Jacqueline Hoy andamos por el... Por la ciudad de General Viejo <ríe> Ciudad <ríe> eh, Ahí estamos para servirles Aquí Jacqueline, de no saber nada, a andar en tercera, cuarta. ¿Cómo se siente Jacqueline? Que... Es que va muy concentrada, pero poquito a poco. Pues muy bien, eh, de a poquito se va aprendiendo mucho y aquí le dan a uno mucha confianza en las clases. Bueno, excelente. Eh, ahí adelante hay muertos, entonces hay que reducir cambios, ¿verdad? No están esas señales amarillas. La idea siempre es andar con un poquito de calma, cosa que a veces la familia no puede, no logra, entonces para eso estamos nosotros, para ayudarles en todo lo que se necesite en este proceso de obtener la licencia.